El día de hoy hablaremos acerca de las fracciones. Las fracciones son esos dos números que colocamos uno sobre otro y separamos con una línea horizontal. Esta manera de mostrar cantidades nos permite comprender la relación entre la parte y el todo. Cuando expresamos una fracción, tenemos dos componentes, el numerador y el denominador. Esos dos componentes, numerador y denominador, indican cosas diferentes. El numerador me indica cuántas partes se toman del entero. Mientras que el denominador me indica en cuántas partes está dividido dicho entero. Mira, para que quede un poco más claro, observa. En el siguiente caso, yo tengo un círculo que está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. De esas 6 partes están coloreadas 1, 2... 3, es decir, tomé 3 de 6, 3 sextos. Observemos otro ejemplo. En este caso, nuestro círculo está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedazos. De esos 8 pedazos están coloreados 1, 2, 3, 4. Es decir, tomé 4 de 8. Se lee 4 octavos. Ahora que ya sabes que el numerador me indica cuánto tomé del entero y el denominador en cuánto dividí el entero, tienes que saber que las fracciones se clasifican. La primera clasificación se llama propia, es decir... El numerador es más pequeño que el denominador. En este caso, tomé dos quintos. Mi círculo está dividido en 1, 2, 3, 4, 5 y tomé dos porciones, es decir, dos quintos. A la siguiente clasificación se le llama impropia. En este caso, el numerador es mayor que el denominador. Observa. Tengo dos pasteles divididos en tres, es decir, en tercios. Pero la porción que tomo es mayor, que significa de un pastel, uno, dos, tres. Ya tomé un entero completo y tomo otra porción. Quiere decir que tengo cuatro de pasteles partidos en tres, cuatro tercios. La última clasificación que revisaremos se llama mixta. Observa, es similar a la impropia, pero en este caso incorporamos el entero. Quiere decir dos enteros, un cuarto. ¿Qué significa? Tenemos pasteles divididos en cuatro, de los que tomamos uno, dos, tres, cuatro pedazos. Formamos un entero completo. Uno, dos, tres, cuatro. Formamos otro entero completo y una parte únicamente de los cuartos, es decir, uno, dos enteros y un cuarto del siguiente pastel. Por lo tanto, hacemos una fracción mixta, indicando que tomamos dos enteros y un cuarto del último pastel. Hagamos un breve resumen. Recuerda que las fracciones pueden considerarse propias, impropias o mixtas. ¿Cuál es cada una? Las fracciones propias son cuando el numerador es más chico que el denominador. Las fracciones impropias son aquellas en las que el numerador es más grande que el denominador. Y finalmente, las fracciones mixtas son. Son aquellas que están formadas por un entero y una fracción. ¿Recuerdas? Las fracciones pueden mostrarse no solo en figuras, sino que podemos mostrarlas también en barras. Voy a poner a prueba tus conocimientos. ¿Podrías nombrar las fracciones que tienes al frente? Muy bien, empecemos. La barra amarilla tiene 1... 2, 3. Está dividida en 3 y están coloreadas 1, 2, es decir, 2 de 3. A eso se le llama 2 tercios. Vamos con la siguiente barra. La siguiente barra está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esos 6 pedazos están coloreados 1, 2, 3, 4, 4 de 6. A esto se le llama 4 sextos. Y la última barra está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pedazos, de los cuales están coloreados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 de 9. A esto se le llama 6 novenos. Recuerda que cuando leemos las fracciones, tenemos que señalar cuántas partes tomamos y en cuántas está dividida. Es decir, un medio, cuatro séptimos, cinco sextos, un décimo, seis séptimos y un sexto.